Hoy vamos a hacer en Cocinando a Fuego Lento un pollo fácil y con mucho sabor. Los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Pelamos las verduras que no va a hacer falta. En este caso, la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa. Pelamos los ajos y pelamos los Pimiento. Le quitamos la puntita y le quitamos la sevilla. Esto lo vamos a lavar muy bien. Y luego vamos a trocearla. La cebolla la vamos a cortar en láminas finitas. Con los pimientos vamos a hacer igual que la cebolla. Vamos a cortarlo en tiras finitas. Para que se hagan bien y le dé muchísimo sabor a este riquísimo pollo los ajos los vamos a cortar en trocitos como veis esto no tiene complicación ninguna ponemos el pollo que el mío es un pollo troceado pero podéis utilizar la parte del pollo que más os guste o pechuga o simplemente muslo y contramuslo lo que queráis y le ponemos también eh, las verduras que hemos cortado en trocitos le añadimos un buen chorreón de aceite de oliva y le añadimos también una copita de vino blanco mira este es el condimento que vamos a utilizar es de Maggi es receta mediterránea aunque ponga para horno para nuestra olla de cocción lenta es ideal lo hay de muchos sabores pero el que más utilizo es este de receta mediterránea ya lo único que tenemos que hacer es añadirle el polvito, el condimento que tiene dentro del sobre. Y una vez que tengamos todo, lo único que queda es mezclarlo muy, pero que muy bien. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero interactuar más con vosotros Y la única manera de hacerlo es a través de los comentarios Por eso os lanzo esta pregunta ¿Qué condimento le pones tú a tu pollo? Si aún no te has suscrito a mi canal, este es el momento Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas Una vez que lo tengamos todo y ya esté bien mezclado Lo único que queda es ponerlo a temperatura alta Y tres horas y media después esto está listo, ¿veis? Súper fácil y con un sabor mmm. Una vez que tengamos hecho este delicioso pollo con el condimento que os he enseñado que es toda una delicia Ya lo único que queda es emplatar y disfrutar de esta maravilla de pollo Súper fácil y con mucho sabor